vamos a blackboard a una cuenta de que ya esté eh, abierta en este caso me va derecho ambiental ahí tengo ya un foro abierto así que ya saben que nos vamos acá en este enlace y vamos a entrar tengo este enlace ya abierto así que lo voy, lo voy a clic clic y me voy a unir ok ya estoy uniendo Estoy acá, ¿verdad? Entonces mi micrófono no me va a dejar competir. O si me deja los demás no me podrán escuchar. Pero de alguna manera no me va a dejar competir. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá nos va a aparecer esta casillita. Esta como que cámara. Entonces le vamos a dar clic ahí. Y tenemos esto. Entonces, si te aparece con esto es porque acabas de bloquear tu micrófono. Y si te aparece esto, permíteme es tu micrófono. ¿Ok? Entonces, lo que haces es que ya no pueden escucharte y, y esas cosas. Entonces, acá lo puedes activar, le das listo y lo puedes probar. Hola hola, probando bueno, acá me dice recuerden que acá se ve la señal y creo que en estos momentos tengo es pésima pésimo señal bueno, creo que es porque es bien noche pero en fin ah, tengo una gran demora bueno, que nadie me está escuchando y no. así que X y listo, ya eh, han compartido esto y recuerden que para la cámara, igual si se les bloquea, es porque acá también lo tienen bloqueado, pueden cambiar de distribuidor y, de, y pueden gestionar, vamos a presionar y presionar. Pues tiene que aparecer esto para ver que si eh, su navegador está totalmente abierta a su micrófono en cámara. Entonces acá está. A todas estas aplicaciones su navegador tiene acceso cámara y micrófono, acá no tengo ninguna bloqueada así que todas estas pueden utilizar mi micrófono ok, estamos igual en mi cámara, veremos no tengo ninguna bloqueada así que todas estas aplicaciones pueden utilizar mi micrófono y mi cámara así que verifiquen acá si está bien gestionada la en este proceso y verán que ya el problema de audio y cámaras se solucionaron. Bueno, ya saben que cerrar cerrarlo. Y un hito. Bueno, nos vemos en el próximo video. Denle like, compartan y dejen comentarios si quieren que les enseñe más o menos sobre la plataforma y, y lo demás, las demás características.